que esas vienen a resorte o algunas también tenemos de la garrafa de gas comprimido. Así que bueno, los esperamos, las pueden abonar en 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés. Y si no, eh, por transferencia bancaria, en efectivo, la modalidad de pago que tenemos acá en el local incluye Mercado Pago. Hacemos envíos a todo el país, así que no tienen que ser de la zona para comprarlo, nos escriben. En la parte inferior de la pantalla van a estar nuestros datos, nos escriben, hacemos envíos a todo el país.